Llegué aminabi mi navi anile. Emi la nira saca la huera e wamra na ne. La emi. Liko tanime ne onorugme. Napuriga onorugme juramen pa. Uchevile neskúrme. emi yuga a Yeneskurme pa. Yen onorugme alwala alhueca Alweka a sirgrabi chigli benirame neche Ralamri tablen oyerme Arweka table tablé narembra, Pecha name meskame yet natli churigasca o norug tablega Al narea. Novi emika machigo. Y al emi yuga respimlisco. Ligaminami emi zapalchi respimlisco. Table oni rembra ne emi napurigaba al Aviena naguambra ne emi si Piukabira wekachi napueki table oyera uyra mehu. Alweka table uche temran nechi. Emi kale temra Neka uchechgo a hanri muksa lig emichigom. Aligrawe napuligne na dezalwa, uchechgo sine napuriga kwa hanbrane. Allig rama chemela emi onorug tigone. Neka bo na emi. Napuriga emi nechi yuga natamla. Alhue na pura keme ju nenura lila, ligra igualme ju. huera galeme Liko neo nora onorugme, huera ganil gacemela, ramri yuga. Lig nechgo huera ganil yuga. Nebo negra machilmla, churigasco nebo ne. Lig sale ale. Al buen table iscariote nile, ligue Anile. Muewarura, guarura, churigarga Hupche, chonigaperra muecho, venir morache mue, chericomue, lig chonigatable venir morache mue, uchejareralambri, chericomue, ligue susica angele. Emika huegale grune chi, liguche jareca tabregale chi, al chi, al hueca re guame natli, nen hilra. Neonora honorugme, huegalemra, al ramri raramri, napuequinechi, huegalemi Neonora lignesi moibua, ale riochi. si estviva ramwe. Al hueca nigme nimri jukru. Nechi table galemka. Al table guame Nera nera Nera nera pecha ne, ne Natalira machina mejuko pe neonora honorume Natalira jukru napune chifura le ne, ne kasu wabga yerai ruigru hipe vihi emi yuga asga jena napuli napu ne simsa napuasti honorume namura bonerwara ne negite. arweca rabicharu email jukru napurga ne ramra emi suwabga napuneru wilge neka awuria regru napurigatable table weka natra itbi emi table se weka napuriga wera sebri briraramri nimra emi ya penevo penebo ne nira hukru raramri gena wichimova mochigme Webe nirmehu huchurgaska al we awli napuriga table weka natra mochigua tabirechgo nigme huko ne emi nirga table weka natra mochirme hukru se majaga ma que ne masimeo liguchechigo sinen ne emisiasmea emi juegalesa canechi liko wera saramli crune simicho novestelchi al juecame abejo nas metranechi ne capachven iragaru tacho sevichi al jueraue na sevichi al jueraue emi kama natra mochimbra. Nea nilgo go khe ruya matri ne natli table we la ne em yuga Yatmana mana al kame alwe hena wichimoba al remonse anlime al alwe table nigmehu abri napurga ne chung abrigacho are neka napurga se oramra ne Naprigar la lambri gena mochigme. La ne no onorugme. Napuriga la item la napune honora ONORUGME Liko esusi anele alwe uyerame. mamochiswa masimawa